Astrid. ¡Hey! Muy buenas monstruitos, hoy os traigo un nuevo título llamado The Rondar, el cual vamos a estar haciendo una serie en el modo historia y este juego es de supervivencia extrema, vamos a estar jugando el primer capítulo ya que cuenta con un total de 5. Y os recuerdo que a través de Twitch voy a estar en directo jugando a todos estos videojuegos que os voy a traer al canal. Así que si quieres seguirme por allí no lo dudes y simplemente mirad la cajita de descripción. A la vez os recuerdo que podéis suscribiros al canal de YouTube, darle a like si os está gustando el vídeo y si os gusta el contenido del videojuego. The Joker. Seems about right. <sighs> Vale, tenemos que encender fuego, porque nos estamos quedando congeladitos. Y nada, vamos a. Vale, os voy diciendo, chicos. Estos palitos son para hacer fuego. <laughs> Muy retorito todo. Y nada, vamos a intentar equiparnos todo lo que se pueda aquí. Porque después nos vamos a ir, ¿vale? Eh, vale, no puedo abrir todo esto La pila de papeles Déjame coger esto No lo puedo coger, bueno, no pasa nada Vale, vamos a coger de principio eh, Todo lo que se pueda Vale Y eh, la cazaruela, por ejemplo Y creo que ya Vale, vamos a, a salir En este avión nos tenemos que ir Ahora, vale Así que nada, vamos a ir mirando Todo lo que se pueda Rapidito, porque ya os digo, este juego, si os tiráis horas y horas, al final pues, terminaréis haciendo mmm, mínimo 18 horas, ¿vale? Así que poco a poco vamos a ir consiguiendo todo lo que se pueda Vale, por aquí nada, no se puede salir, mira, más madera, perfecto Vale Mira, creo que tengo aquí algún libro Cierto que estoy, pegando, eh, estoy notando como un poco de tirones, eh, pero no sé si es que es por la configuración que tengo del OBS. Que la he intentado ya cambiar alguna vez que otra, pero al final me voy a tener que mirar algún vídeo. Vale. No me de lo cogeremos. De que y de momento no me está dejando de coger nada más, ¿vale? A ver. Cartel. Vale. Por cierto, es un juego que no está en español, solamente está el subtítulo, ¿vale? Por lo tanto, si os creéis enterar mejor de cómo va la historia, eh, os recomiendo que leáis la, lo que viene saliendo ahí abajo, ¿vale? Eh, vale, pues nada, vamos a hacer fuego, ¿no? Para hacer fuego, pues tenéis que tener todos estos tipos de componentes, ¿vale? Porque si no, al final no vais a poder encenderlo. Y nada, a ver, vamos a hacer fuego. Ya os digo, ¿eh? El juego es bastante complicado Y tiene modos de desafío, eh, también de, de trofeo Y está bastante guay porque hay que hacer bastantes cosas Vaya, vale, este juego os lo dieron gratis a muchos de vosotros, ¿sí? lo conseguisteis A ver, podemos poner aquí agua Vale, vamos a hacernos dos litritos de agua no sé si este me lo voy a poder llevar después, pero me van a venir bastante bien, ¿vale? Y nada. Pues eso, el juego lo dieron en Epic Game hace ya bastante tiempo. Y yo, pues lo conseguí por ahí. Cuando lo conseguí, pues tenían solamente el capítulo 1 y 2. Y ahora tienes hasta el cuarto. Así que ahora como que tienen más contenido, os lo puedo traer mucho más... Y eh, si os gusta pues simplemente le podéis dar un like, ¿vale? Para yo saber que os gusta A ver, esto ya no lo podía coger Vale, para ver, ahora mismo estoy jugando en el, en el ordenador, ¿vale? Pero tengo también el mando y a lo mejor vais a ver distintos tipos de controles, ¿vale? Porque lo tengo conectado y a lo mejor me va a hacer falta después cogerlo Vale. Eh, pasa el rato en el que haga. Vale. Mm. ¿Y qué es lo que otro que me había puesto? Que no me he fijado. A ver un momentito. Tiene frío, a una hoguera. Explora el hangar. Vale, me falta una cosa por mirar. Me falta una cosa por mirar. Y no sé qué es lo que es ahora mismo. Porque no me acuerdo. Me acuerdo que en esta parte me tiré un ratito. El prim la primera vez que jugué. Y. Espero ahora no quedarme aquí y pillado La verdad Vale, esto de martillo después lo cogeremos, me parece Yo puedo subir por aquí Vale, inspeccionar Vale, no hay nada En estas cotillas hay que meter las cosas Ya os digo Y nada, de momento eh, A ver, ¿dónde puedo ir? Por aquí no ¿Qué me falta por mirar? No tengo ni idea. A ver. Le estoy, le estoy mirando que, que me está dando como pequeños tirones, ¿eh? El juego propio. Vale. Hidroavión, no. vale, esto era lo que Aquí me estamos, faltaba falta. Aquí estamos, maldita mujer. best flights tal vez están detrás de ti, pero todavía me gustan mucho. Y de alguna manera, tú eres todo lo que tengo. Sure, güey, te daré una última gran aventura. Yo me quedo callada porque como estaba diciéndolo en inglés, por decirlo Vale, o sea, hace tarde Mira, me había dejado aquí algunas cositas Que de todas formas ahora cogeremos más cosas, ¿eh? Tranquilidad porque todo eso es lo que estáis viendo ahí eso se coge después A ver, un momento que tengo aquí la foto de la tía Y esta es la, la Astri, ¿vale? La que después vamos a estar buscando ¿Vale? Y nada, eh, me ha salido otra misión Cada vez que sale la, no, la musiquita esa ¿Ves como otra misión Y me dice tienen nueve. Vale, vamos a intentar dormir El agua este se me ha hecho Vale, nieve 25 minutos para que se derrita eh, Vamos a dormir Es que en verdad Vamos a dormir Y eso se va a derretir Bueno, no pasa nada, gente Hay que dormir, sí o sí Vale, ahí están llamando por el teléfono Agua ah, no potable Bueno me la voy a llevar de momento, ir a la cacerola, creo que también, pero después no la voy a coger, así que no sé yo si me va a salir rentable lo que he hecho. Vale, vamos a contestar teléfono a ver qué nos cuentan. Jack Rabbit, Remote Transport, Mackenzie speaking. Yo le so well, well, slow down, ¿qué estás hablando? It's okay, Maureen. I've got it from here. Uh... Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since... I know. I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well... What brings you... I mean, are you sick? <laughs> no. No, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. I thought that after... <laughs> Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick Great and... bear? There's nothing there anymore. Not since the... I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie... Uh, Will... I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait, questions. Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me, or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look, the weather out there is bad. Bad. When it's getting worse. You walk in here after years, I could have been dead, you could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you and some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Yes. Astrid, you can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No, you don't know Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Throw your bags in the plane. I'll get started on preflight. Better buckle up tight cuz it's going to be a rough ride. vale, pues parece que nuestra amiga venía después de hace tiempo, ¿eh? Esa era la que salía en la foto. Let's see. Como estaba diciendo, two people vale. plus enough fuel to get us out the Great Bear and back leaves. Hm. Almost no capacity for cargo. Vale, mira Tenemos que llevar las cosas necesarias Vale Vale De momento por aquí no puedo coger nada No pasa nada Ahora iremos cogiendo más cosas Eh, ahí se ha puesto algo Para poder cogerlo Ah, la fotografía, ok Ah Parece que su padre y su hermano También eran como piloto Podemos correr Pero perdemos estamina, ¿vale? Y también nos entra, nos entra Bastante hambre Ok, caja de supervivencia botiquín Y la caja de bengalas, ¿vale? Maletín de Austria La mochila She's going, she must not be to stay long. Ok, vale. Eh, de momento no puedo coger nada más. Eso es el cartel que hemos visto antes. Aquí no me he dejado nada. Que se vea. La pala eh, estaba guay. Y nunca la he implementado, en verdad. Nunca la he visto. No sé si en el modo supervivencia. Pero aquí por lo menos no. Vale. Pues vamos a abrir las cotillas. Y tenemos un máximo de 15 kilos, ¿vale? Entonces, la pistola de bengala realmente no la voy a coger. Vamos a poner la comida. Vamos a poner el botiquín. Y vamos a meter también el maletín. Hay que meterlo sí o sí. Son 15 kilos, ¿vale? La comida y el botiquín. Espero que estas dos cosas después me las lleve, ¿vale? Y yo voy a llevar pues esto. Todo lo que pueda aquí en mi maleta. Que después seguramente no tenga eh, las cosas en el inventario, pero bueno. Vale, esto por aquí. Estoy mirando, ¿vale, chicos? Porque no me acuerdo ahora mismo dónde leches era. Vale, me hace falta la sierra. Esto y dónde era, dónde leches era. Que no me acuerdo A ver, ¿qué me pone aquí? Carga el equipo de Austria en el avión ¡Ay, la perra! Vale Pues... El botiquín lo, me lo voy a llevar yo Vale Y esto Vale, ya estaría el, el equipaje Coge tu parka Así que era eso Había que meterle <ríe> el equipaje y ya está y nada, eh, me voy a esperar 15 minutos, ¿vale, chicos? Vale, eh, ya podemos irnos, me parece. Vamos a coger el, la chaqueta. ¿Qué me había puesto? Un momentito. Ah, venga, vale, que se había puesto solo. La animación. I see you're still wearing it. We're in one. Your ring. Our ring. Oh, yeah. I mean, uh, I just forgot to take it off. I wear mine, too. Why? Memories, I guess. I thought you wanted to. This all seems pretty familiar. You still working with that researcher, doctor? What's his name? No. No, I'm not working at the center anymore. Well, then where? I'm working on my own. Freelance, you could say. Freelance doctor? That Sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane, and drinking, Hey, we had a lot of good times in this plane, and it's under control. I know, okay? Uh, I'm not here to fight, really. I think about him all the time, you know? I know you do. But I did. the choice I made. Don't have to. Let's just not. No. It's important that you hear this. There's things I need to McKenzie, say. Mackenzie, not now. There's Look, just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit. What's happening? No power means we're going down. Hold tight. que vamos a tener ya el accidente, efectivamente estamos en el primer sitio donde nos va a mostrar el juego y a ver a ver qué, qué es lo que tenemos de recursos y, y qué nos da dónde está Astrid esto lo habíamos visto ya, que teníamos el cuchillo ahí clavado ¡Astrid! Recordad que no estamos en, en el modo fácil, ¿eh? Sino en el modo intermedio Vale, mira, ahí hay, hay restos del avión Vamos a subir vale. Ok, estoy muy mal Necesito cositas para hacerme fuego Si no, me voy a morir Aquí ya os digo Vale, me estoy desangrando, no puedo ir muy rápido, vamos a cogerlo todo lo que vea así por encima Ya después otra vez pasaremos por aquí, no os preocupéis Vale, pero me hace falta coger bastante madera Eso no lo puedo coger eh, Vale, las cajas de cartón La voy a dejar de momento, no las voy a romper chicos Vale, los palitos me los llevo Todo esto... Me voy a morir por congelación Va, A ver... Eh, ¿qué más me da ¿No me das una mierda? Vale No tengo prácticamente nada Vale, esto Esto Las cajas de cartón No me valen de nada Ahora mismo O sea, nada más para hacer yesca Pero yesca vamos a hacer con los periódicos también, ¿vale? Y nada Coger todos los palitos Ya os digo Que si no vamos a morir Eso no, que me quemo Y nos vamos aquí, para adentro Vale, tengo aquí una cama Y nada Nos vamos a hacer una hoguera Aquí rapidito Y vamos a hacer fuego, ¿vale chicos? Vamos a ir empezando ya A darle caña al juego, ya os digo Pero que no se ralentice Porque si no va a ser un poco follón Ya os digo Y sí, eh, me hace falta ya de, de cambiar la gráfica Porque ahora mismo la que tengo ya es bastante no bien antigua bien. Vale ¿Cómo vamos de noche? Vale, se está acabando la noche por así decirlo eh, tenemos mucho frío Vamos a añadir aquí combustible Vale, para tener cuatro horas por lo menos Y que se vaya aumentando esto Y a ver Aquí podéis ver cómo estamos De momento estamos bastante jodidos Así que nada chicos Nos vamos a hacer unos vendajes Vamos a fabricarlo Y a ver Espero sobrevivir esta noche Porque la primera vez que jugué La verdad es que no sobreviví Y de hecho ya me estoy muriendo Vamos a usar una Heridas de accidente Siempre que estéis así, mal Intentad mmm, Haceros vendas O lo que sea Porque si no al final vaya a morir Ya os digo, ¿eh? Vamos a usarla toda Heridas de accidente de avión Dolor, dolor Vale el 15. Vamos a curarnos todo lo que se pueda Y tengo ya... Estoy ya mucho mejor, ¿verdad? Solamente tengo dolores Así que perfecto. Así que nada. Vale, tengo aquí tres horitas. Eh, voy a echar algo más de combustible. Que tengo algo más de palito. Vale, tengo ahora mismo cinco horas. Y nos vamos a dormir tres horitas. O bueno, las que sean. Porque parece que no me deja de elegir ahora mismo. Hasn't come for me, ok. Vale, el fuego se me ha apagado. Porque Vale, no me puedo mover todavía, ¿eh? ¡Uy, mierda! ¡Uy! Vale, necesito... Eh, ...encontrar... Eh, ...una lata... ...para poder irme a hacer comida, ¿vale? Así que nada, vamos a ir cogiendo las cosas estas... vamos a ...me voy a morir de frío también... ...lo que estoy viendo... ...ahora todas las cositas que me he dejado por aquí... ...como los palitos... ...y todo eso lo vamos a ir cogiendo... ...vale... Por ejemplo, estas cajas las vamos a ir rompiendo también porque creo que tenían cosas dentro ¿No? ¿Vale? Pues había aquí algunos suministros que ahora mismo no estoy viendo, la verdad Aquí, ¿vale? Y... y no tengo nada, ¿eh? No tengo una, una caca de, de la vaca Pero bueno Vale, eh, voy a echar un vistazo también por dónde debería de subir Que creo que por ahí, por el árbol Así que vamos a ir ahora Y efectivamente, mira, aquí tengo algunas cajas las cuales vamos a abrir y a ver qué nos encontramos, ¿vale? Mira, tengo aquí una botellita que nos vamos a beber, bien rica vale También nos recupera la, la comida, así que guay Y con esta, eh, tengo aquí ya una lata La cual debería de utilizar para hacerme comida O sea, hacerme comida, no, eh, agua, ¿vale? Pero nos vamos a mover un poquito primero Vamos a intentar coger todos los palitos que vea y todo lo que me vaya... Voy sangrando, ¿eh? Todavía, chicos Si ¿Sí estáis viendo Creo O no Eso es de anoche Vale, perfecto No me desangro todavía Vamos a ir avanzando Porque no me quiero quedar aquí En esta zona mucho tiempo Porque si no, al final Vamos a morir No nos vamos a... Nos vamos a quedar sin recursos Y aquí hay que ir avanzando Rapidito, ya os digo, ¿eh? Probablemente... Vale Vamos a intentar escalar a eso Ahora Vale, esto por aquí. Me lo voy llevando todo lo que pueda. La madera esta. Y nada, vamos para arriba. Vamos a escalarlo. Y a ver qué tal. Ok, estamos ya aquí. Vale, también hay estas vallas, las cuales me las voy a llevar porque son analgésicos. Vale. Y con eso me puedo curar también. eso no llevo. Podría hacer después con unas clases de preparado. O también una, unos test con esto. Así que guay. Vale, yo creo que ya ahí no me he dejado nada más. No veo nada así que me pueda llevar. Así que nos vamos a ir de ahí. Vale si me he dejado algo, pues bueno, pues ya tarde, ya lo encontraré en un futuro, más adelante Vale No, no, no, no, no Joder, tío, le he dado y se ha bajado para abajo, no pasa nada Vale, vamos a subir otra vez de nuevo I think I'm make it. Vale, esto era lo que quería coger las vallas Lo que pasa es que le he dado el otro botón Y al final pues, adiós A ver, vamos para arriba Ya sabéis que hay que coger todo lo que vayáis encontrando Ya os digo Vale, me lo llevo También tenéis una cosa De que si vais andando mucho por la nieve Al final os vais a ir cargando de peso porque el personaje al final se va como mojando eh, La ropa se va mojando y al final pues termina muy cargado Y casi ni puedes andar No, me cago en la leche Otra vez le he dado, me cago en la leche ¿Cuánto tiempo dura el juego? Más o menos Pues mira, si haces las misiones principales, únicamente, el modo historia eh, Y vas a full, te puede durar una entre 11 y 18 horas Creo que por capítulos, ¿eh? Porque tiene número... tiene cuatro Pero... Se te pueden hacer bastante largos Porque tiene también misiones secundarias Las cuales, eh, Tienes que ir de punta a punta al mapa Y te llevan bastante tiempo ¿Vale? Y... ya te digo Pues, no sé El tiempo que tú le quieras echar, realmente Es un juego de supervivencia El cual tiene, pues... Bastantes modos, realmente Y... está bastante guay, la verdad